¡Bienvenidos al combate más esperado de todos! ¡Cuadrilátero! ¡Especial 2000 suscriptores! Buenas tardes damas y caballeros, ser el primero de esos guerreros, aquí solo sobreviven los verdaderos, hoy te vengo a ser sincero, apenas entro al cuadrilátero, te quedas estático, mi estilo muy práctico es fantástico, soy Mohamed Ali partiendo el beat, caminando por la street, acabó tu vida en frente de mí. mi palabra es certera como la flecha, atáquenme por la izquierda o derecha, seguiré adelante en este sendero, ilumino el... Camino como un farolero Sigo levantándome de cada tropiezo Mientras ustedes le rezan al cielo Soy como un ser Fuera de este planeta Y puedo desarmarlos pieza por pieza Sube el cuadrilátero Aquí te espero Cada esquina lo mejor de cada uno de ellos Son un par de haces En el combate Sin usar disfraces Dirán sus mejores frases Sube el cuadrilátero Aquí te espero Cada esquina lo mejor de cada uno de ellos Son un par de haces en el combate Sin usar disfraces Dirán sus mejores frases Cierra tu boca No hables Te la cierro Con mis frases Como Thanos inevitable Cuida muy bien lo que haces No soy fuego Y les quema Todo lo que les digo El halcón está de vuelta De vuelta Están de testigos Me causa gracia el ver Cómo se creen los mejores si no tienen nada que hacer Espera que te devore A mí me ponen el 10 Y a ti te ponen el 0 Tu cerebro es una nuez No te humillo Pues no quiero Soy un gran rapero Conocido como Lexter No sabes de mí El de las cosas de frente estoy arriba del cuadrilátero yo el primero tú el segundo escuchando el cántico oh, yeah. arriba de aquí yo me siento roman Reigns, provocando la masacre sin importarme la ley pues fácil demuestro que tengo el talento no ocupo copiar en el movimiento te reto contento aquí me diciendo que soy superior sobre el pavimento al yeah. cuadrilátero aquí te espero cada esquina lo mejor de cada uno de ellos son un par de ases en el combate, sin usar disfraces dirán sus mejores frases sobre el cuadrilátero. Aquí te espero, cada esquina lo mejor de cada uno de ellos. Son un par de haces, en el combate, sin usar disfraces dirán sus mejores frases. Paso tras paso, mi constancia sigue sí, a flote. No importa que te lo importante es cuánto aporten. He madurado, he perdido, perdido y he aprendido que por supuesto ganar es no darse por vencido. Golpe tras golpe que me he lanzado la vida. definen mi persona muy atenta y preca. Vida, si quieres algo, esfuérzate por ello No el ser que te caigas de los cielos Abre la boca y ellos siempre flipan conmigo Es simple cojo mi dolor y escribo como un dios Solo escribo para estar mejor si no te gusta, bye Si quieres escuchar lo que te gusta, apaga el sky Lo mío es gratis, escuchar mis penas en Spotify Cuando tengo un bajón, no se escribo, no hay break Estoy en el trono de la tristeza que yo soy el rey Estoy en el trono de la tristeza que yo soy el rey Sube el cuadrilátero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 en el combate, sin usar disfraces, dirán sus mejores frases. Rompiendo la base, dominando los compases, con la clase sí. que me identifica desde que inicié. Mi estilo nadie lo hace, ya que es algo incomparable. Sí. El rap es mi vida, y por eso de ello yo me vicié. Desde mis primeras letras siempre mostré sentimiento, lo canto con corazón y jamás dejaré de hacerlo. Sé que es algo complicado y merece sacrificio, pero estoy dispuesto a ello, ya que por ello yo sigo. MC Miguel Castillo suena así, rompiendo en el beat, desarrolla versos ya eleva su key, modo dios para ser un free Esto no es Call of Duty, pero mi flow les da kill Vamos prendiendo motores, referencia a los mejores El último hace los honores, así declaro los ganadores Aprendí de santar rápidamente, pero no di un portador de mente. Voy como la serpiente, con ansiolítico te quedas inconsciente Sube al cuadrilátero, aquí te espero Cada esquina lo mejor de cada uno de ellos Son un par de haces, en el combate Sin usar disfraces, dieran sus mejores frases Sube al cuadrilátero, aquí te espero cada esquina lo mejor de, de cada, cada uno, uno de, de ellos. ellos Son un par de haces En el combate, sin usar disfraces Dirán sus mejores frases